¿Qué tal? Hola a todas y todos. Vamos a ver en este vídeo cómo se resuelven algunas ecuaciones irracionales. Aquellas donde aparecen las X dentro de un radical. Habrá distintos tipos y veremos en tres pequeños vídeos tres ejemplos con distinto grado de dificultad. Cuando solamente tenemos un radical es sencillo. Ponemos el radical en un sitio del igual y en el otro sitio del igual ponemos todo lo demás. Bueno, en este caso pues vamos a dejar el x más 1 aquí y al otro sitio, como está restando, sumando, vamos a poner o a pasar el radical, 5x más 1, su raíz cuadrada. Bien, ¿qué podría yo hacer para eliminar una raíz cuadrada? Pues en principio es sencillo, si elevo esto al cuadrado, el cuadrado con la raíz se va a ir y me la he cargado. Pero claro, en una ecuación, si a un sitio hago, le aplico una operación, en el otro sitio del igual, al otro lado del igual, tengo que aplicar la misma operación. Y por tanto, esto también debo elevarlo al cuadrado para que esto fuera válido. Bueno, pues hagámoslo así. Aquí pongo un cuadrado que se va a ir con la raíz y aquí hago este cuadrado, que es el cuadrado de una suma. Tengo que aplicar un producto notable, como sabemos, x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, que es 2 por x por 1, que son 2x más el cuadrado del segundo, que es 1 al cuadrado, que es 1. Y aquí me queda 5x más 1. Bueno, parece que nos va a salir aquí una ecuación de segundo grado. Pasamos todo a un sitio e igualamos a 0. x al cuadrado más 2x menos 5x más 1 menos 1 igual a 0. Más 1 menos 1 se nos va y aquí tenemos x cuadrado menos 3x igual a cero. Es una ecuación de segundo grado, pero incompleta, que sabemos ya que no tenemos que aplicar la fórmula. Sacamos factor común x en este caso, x que multiplica a x cuadrado y a menos 3, igual a cero. Y ahora decimos, si x por x cuadrado, perdón, x por x menos 3, que me había confundido aquí, es igual a cero o bien uno de los dos factores es cero, que es la x, o bien el otro x menos 3 es igual a 0. Aquí ya tenemos una posible solución y la otra posible solución es x igual a 3 despejado de aquí. Bueno, pues en principio tenemos dos soluciones, x1 igual a 0, x2 igual a 3. Pero cuando tenemos ecuaciones de este tipo no me puedo conformar con escribir estas soluciones. Tengo que comprobarlas porque muchas veces algunas de las soluciones obtenidas aquí no pueden funcionar Aquí dentro porque vuelven a esto negativo o porque simplemente no se cumplen. Vamos a probarlas. Vamos a probar si esta solución es válida. Donde hay una x aquí pongo un 0 y si se cumple la igualdad es que es válida. Bueno, pues donde está esta x pongo un 0 más 1 menos la raíz de 5 y donde está esta x pongo un 0 por 0 más 1, vamos a poner estos ceros donde he sustituido entre paréntesis esto quedaría un 1 menos la raíz de 1 igual a 0 y esto se cumple porque la raíz de 1 es 1, o sea que esta solución es válida ahora vamos con la otra solución a ver si es válida donde hay una x pongo un 3 3 más 1 menos la raíz de 5 por 3 más 1, vamos a ver si efectivamente esto es igual a 0. 3 más 1 son 4, menos 5 por 3, 15, más 1, 16. Esto de aquí da 16 y la raíz cuadrada de 16 es 4, efectivamente 4 menos 4 da 0 y esta ecuación también tiene a 3 por solución. Algunas veces comprobaremos que alguna de las soluciones no sirve y por lo tanto no nos vale como solución de la ecuación original.